29 de enero de 1942, para alegría de belia y próspero, llega al mundo este hombre que se define como politólogo argentino, licenciado en ciencias políticas, escritor, peronista. Fue diputado, secretario de Cultura de la Nación, director del Confer, columnista de Infobae en la actualidad, papá de Carmela y Pancho, abuelo de Elena y Manuel, Hoy, el señor Julio Bárbaro visita a Silvia Freire para ir juntos del otro lado. Una vez más, muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias, gracias por invitarme. Me encanta tu disposición y, y tu alegría y tu buena onda de tanto tiempo. Además, yo tenía que entregarte algo que dejaron acá para vos, dejaron un sobrecito para ti, así que cumplo con darte un sobre. bueno. Llegó el día, Julio, tu último día, hoy paso a buscarte la muerte. Pues es que yo tengo 80 y el cambio de, de década fue importante. Sí, ¿lo ¿Qué? sentiste? Lo sentí. Y lo escuché a Borges el otro día, era un diálogo con, con Pero, tengo. Y, y decía lo mismo, que el cambio de década lo había impactado. Y uno dice, a esta edad estás en lista de espera. Y recién me llamó un compañero de la primaria. Y yo le decía, se nos fue otro antes de ayer. Y claro, a los 80 empieza a acercarse ese tiempo en el cual sos minoría. O sea, tomás tu, tu grupo de compañeros y quedan pocos. Claro. Entonces, sos consciente de la muerte, plenamente consciente. Sí, esperaba esa palabra, en realidad, ¿no? Porque lo que decís es para todos. Cabe para, para el niño, para el adolescente, para todos. Pero la conciencia de que ya llega, de que ya se acerca, de que puede golpearte la puerta, me parece que sí, que es más de esta edad, ¿no? Tiene mucho que ver si viviste buscando la espiritualidad o fuiste un materialista puro. Uh -huh. Para el materialista, la muerte es un enemigo. Para los que... Sí, sobre todo porque no te podés llevar nada con todo lo que hiciste, por favor, qué injusticia. <ríe> Meteme acá en el honk, aunque sea unos billetitos, nada, no te podés llevar nada. Yo fui mi amigo del negro Caloi. Y con el negro teníamos como un pacto de pararnos por la calle cuando nos cruzábamos. Y preguntarnos, ¿ahorraste? Ahorrar jamás. Y esta idea de no ahorrar es una idea de transitar la vida con lo opuesto. Claro, disfrutándola. Claro. Es. Que, que no necesariamente es hacer apología de, ni de la carencia, ni de la pobreza, ni muchísimo menos. No, no. no. pero sí, la sí. idea de la acumulación, ¿no? Claro. La idea. Carmela se me enoja, me dice, ¿por qué no? Yo no puedo ahorrar. Va contra mis principios. A ver qué le diríamos a Carmela entonces si este fuera realmente el último día. Yo le diría a Carmela, cuando se vaya tu padre, lloralo. Eh, Pero recorralo. lloralo de 10 a 15. Che, claro, cará, Lloralo es, un ratito. Un ratito. Ja, joder. Y, el, y las culturas vitales festejan las muertes. Porque la muerte... A cierta edad, no es una desgracia, es un hecho real, concreto, digamos. Es un final que estaba dado, te claro, fuiste. Claro. Entonces, me parece que en eso es importante. Yo tengo la muerte incorporada a mis días. Bien, ¿Y bien. qué trato de hacer? Bueno... Vivir lo mejor posible, caminar, me planteo caminar 10.000 pasos, ayer lo hice, me levanto más cansado que 10.000 pasos. 80 eh, pero años. Lo que, todo lo que describís está relacionado con la vida. Vos fíjate, Julio, qué, qué vital, qué acuariano, qué sos, qué cosa tan maravillosa. Todo lo que decís está relacionado con qué voy a hacer. Aprovecho porque me dijeron que me quedaban cinco minutos. Fíjate cómo enseguida planeás. Bueno, voy a aprovechar para hacer. Eso es fabuloso. Ahora no te queda más tiempo. ¿Qué le decimos a Pancho? ¿Qué le decimos a Pancho? Ahí Pancho, eh, sé feliz. ¿Eh? Eh, hay cosas que tenés bien, otras que yo traté de dejarte eh, el Cuatriciclo arreglado, que es lo que más te gusta. Ay, Un beso, hijo. Mi amor, querido, el cuatriciclo arreglado. Sí, porque él tiene el conflicto de que no puede manejar el coche, aunque maneja. Y entonces le gusta el cuatriciclo y anda en los cuatriciclos, corre con su casco. Es feliz en su mundo. ¿Cómo nos cuesta entender la felicidad en el mundo del otro? ¿Qué le dirías a tu nieta? Lo único que no me gustaría es que sea satea. el materialismo claro. me pudre. Claro, claro. Y claro. además es un desperdicio. Es tan lindo no. creer. Tan necesario. Claro, y es tan necesario. Porque si no, ¿Sabés de quién me acordé? De Dicepolo. ¿Viste cuando dice... Eh, y si el amor te hace caso, eh, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Dice Dicepolín es... <ríe> Yo digo siempre, los argentinos... Somos Borges y Disépolo. Ellos no se pudieron conocer en la vida. Y nosotros no fuimos capaces de hacer la síntesis. Porque yo lo sigo a Borges hasta... hasta, donde, claro, hasta donde... claro. Me enojo con claro. él. Cuando él trata de pelearse con Joyce. En esas cosas... Pero... Pero saltás la brecha. Elena y Manuel. A ellos... <ríe> yo tengo una chacra que es... Para mí, digamos, el lugar del amor. Ellos lo aman, los dos. A Elena, cuando era chiquitita, le compensas casitas de madera. Ay, que, qué lindo. Que el día que Gerardo vino, pues para Gerardo el campo había que faltarlo. Y entonces, viene, vino y vio la casita y dice, ah, por eso quiere venir. Y a Elena y a Manuel le diría, no vendan nunca el campo, disfrútenlo, pero no lo den. El agro es mi pasión. Entonces, yo hasta ahora puedo los rosales, los duranos, los ciruelos, poquito que tengo. Y ahora, a los 80, me doy cuenta que las ramas me quedan lejos. Digo que los árboles crecieron sí, demasiado. Sí, siendo... Como Siendo... Entonces, pues ahora quiero que le digas algo a tu niño interno, a ese niño que fuiste alguna vez y que tenía sueños. ¿Te acuerdas que nosotros nos decían mucho qué querés ser cuando seas grande? ¿Te acordás de eso? Nos taladraban con qué vas a hacer cuando seas grande. ¿Vos llegaste a ser lo que ese niño quería que fuera, Julio? Es más complejo porque a mí no me decían qué querés ser cuando seas grande. A ver. En el sentido de que mirá, mis padres no pusieron en mí una esperanza. Pusieron protección, pero no... Si a mí me criaron pa' Ah. Y, y entonces... Digo, ¿No pusieron una expectativa o no pusieron no una... No me... No era mi hijo el doctor. Ah, ¿no pusieron una expectativa? No pusieron una expectativa. Expectativa. mi madre fue una maravilla, pero... Eh, no, yo podía haber sido taxista, camionero... Yo quería estudiar, pero tenía que trabajar para estudiar. Entonces, a las clases de Mariano Brondora iba en mi taxi. Eh, me sí. ¿Y el niño qué esperaba? Ese niño que está ahí mirándote, tu niño, Julito Chiquito Corazón. El niño, el niño esperaba lo que tiene. Casi menos bien. esperaba. Eh. Casi bien, bien. Bien, Yo creo ahí. Que la vida le dio más de lo que pedía. Le cubriste todo. Había, sí, sí. Regalé A Ahí también le diste el cuatricito. Sí, a él le di el cuatricito. Ahí eh. le dejaste armado el cuatricito. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, Julio, ya que no te negas a nada, te prendes en todas. Me dijiste que sos diestro, así que vamos a trabajar con tu manito derecha, por favor. Tranquilo, tu manito derecha. Quiero que la mires vos. Es para, para vos el ejercicio. Esa mano de 80 años tiene adentro, Julio, la mano de 50 años. Es la misma mano. Tiene una memoria. Y a los 50 años, esa mano, hace 30 años, acariciaba, por ejemplo, la carita de Pancho. Quiero que sientas eso en esa mano. Que me cuentes esa mano de 50 años, qué otras cosas tocaba, qué contrato firmaba, qué hacía esa mano. Y hace 30 cumplí 50. Los mm. pasé con Patricia Bull. Ah, mira. Que era mi amiga. ¿Era? Era, es mi amiga. Ah, es, ok, ese, ok. Sí, ese, sí. En ese momento estaba también tu amiga Patricia. Jugaba frontón, con mucha pasión, porque había construido un grupo de amigos. En la vida, los amigos, el grupo de amigos es muy fuerte. Después se van, pero los amigos del deporte, los amigos que disfrutan y no compiten... Mm. Yo me acuerdo que después de jugar al frontón, cantábamos. no bien, un poco de tomar. Entonado. Entonado. Pero el disfrute era infinito. Era enorme. Elín. Y yo, poder cantar... Mis hijos... Yo antes de eso tuve... Nacido Francisco, momento difícil. Fue el más difícil, pero más difícil fue después cuando Carmela se enfermó. Lo de Carmela fue a los 15 años y, y tuvimos casi un año sin que los médicos me digan que salía de su tumor. Cerrarla un poquito la mano. Sí. <coughs> Cerrarla más para no mezclar con otras cosas que no tengan que ver con esto que sentiste recién. Para volver a abrirla cuando quieras e ir a los 20. La mano de los veinte. Oh, a los 20 tenía... ¿A quién acariciabas? Yo muy católico y a los veinte me puse de novio a los diecinueve. Tenía un amor... Este, mi primer amor fue a los dieciocho. No estábamos tan rápidos y urgidos como los jóvenes de hoy. Y... Ser maravilloso. Mm. Todavía vive y nos hablamos. Eh, a los 20 yo era taxista. Ah, tu mano en el volante. Y taxista, siempre taxista. Le daba la omnipotencia. Y me habían formado para el sacrificio. Y yo hacía del sacrificio una, un orgullo. Un arte. Entonces, mi orgullo era poder manejar el taxi 10 horas, ir a la facultad y dar tres materias. Y ese era mi orgullo. Vamos a la manito de los cinco años. Chiquitito, mi amor. ¿A quién agarrabas de la mano? A, a mi abuela. Sí, a tu abuela. Mi abuela me había elegido como, como un, uno de sus nietos preferidos. Ah. Me eligió como nieto preferido. Mi padre eran ocho hermanos. Y una sin hijos, los demás todos con dos o uno, tres. Y mi abuela me había elegido a mí. <risa> Lindo ser el preferido. ¿eh? Vamos a ir al bebé ahora, en brazos de tu mamá. Y esa manito tocando el pecho de tu madre, la cara de tu madre, la mirada de tu madre. ¿Recordás eso? ¿Sentís eso? Siento mucho a madre y... Casi la ausencia de mi padre. Mi madre decía que mi padre nunca me tuvo en brazos. Mm. Y debe ser, así, debe ser así. Mi madre murió a los 97 años. Uh -huh. A los 90 le hice una gran fiesta. Este, bailó tango con varios. Mi madre era un personaje muy inteligente. Muy inteligente. Eh, que no se incitaba a pelear. sí Pero...